amigos de Maestro TV, pues estamos con la capitana del equipo de básquetbol femenil que ganó el, la final, Dora Claudia Cárcamo González. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un poco cansada, pero bien. Muy bien, maestra. ¿Ustedes son de la región de Zacapuáxtla? Sí, de Zacapuáxtla. Pues cuéntenos, ¿cómo es que llegaron a la final? ¿Cómo es, cómo es que se prepararon? En fin, todo el camino. Eh, de hecho, en Zacapuáxtla se hace también un regional en donde se enfrentan todos los equipos de las delegaciones de esa región y al finalizar hacemos una selección. Eh, lo bueno de allá es que todas nos conocemos y pues es fácil volvernos a llamar. Después de esa selección, bueno, esto se dio hace como 15 días. Y nos reunimos, eh, definimos nuestros entrenamientos y tuvimos eh, encuentros con otros equipos de allá de Sacapoxla para podernos venir a, a, a jugar acá. Muy bien. Eh, cuéntenos aquí a los amigos de Maestro TV, conocen a las rivales, a la sección 51, ya las han estudiado, etcétera. Bueno, las conocemos porque eh, por amistad y también por los juegos y los torneos a donde vamos a jugar, las conocemos, sabemos más o menos de la de Guauchinango. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que nos han dicho, entonces más o menos sabemos qué, qué, qué rivales No sabemos qué jugadoras porque observamos que hay muchas jugadoras maestras nuevas, recién llegadas, entonces no sabemos qué tal está el equipo, pero algunas de ellas sí las conocemos. Maestra, entonces, si este, no se definiera en un solo equipo, podrían hacer un selectivo. De hecho, es lo que nos recomiendan. Entonces, yo creo que vamos a ver si, si es posible después del encuentro hacer un selectivo, porque para representar a Puebla sería lo, lo ideal. Entonces, este, veremos yo creo que en el encuentro eh, cómo se dan las cosas y si se puede hacer un selectivo, pues lo hacemos como selectivo. Ustedes entonces tienen la batuta y verían a lo mejor de otros equipos algunas posiciones. Sí, de hecho, ahorita... Nos están diciendo precisamente que tratemos de pensar quién nos puede, nos puede reforzar y quién puede estar con nosotros. Y es lo que estamos eh, haciendo, eh, tratando de recordar, porque como no estuvimos en todos los grupos, pues ya las relaciones con las, con las maestras que conocemos es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de reforzar y llevar una buena representación. Muchas gracias, maestro. Gracias, buen día. Eh, estamos con el coach de voleibol, Marco Antonio Portillo Varela, quien. Junto con su equipo, obtuvo el primer lugar en esta disciplina. Maestro, cuéntenos, ¿cómo es que llegaron a este camino? ¿Cómo se prepararon? En fin? eh, pues sí, fue un camino muy difícil. Afortunadamente el equipo se conjuntó, trabajó debidamente como debe de ser. Eh, tuvimos series de entrenamientos desde la etapa regional hasta, hasta esta etapa estatal es un equipo conformado por maestras de la escuela Tamayo maestras de educación física de las diferentes primarias de Tehuacán y pues se trabajó y gracias al trabajo en equipo pues llegamos a obtener este tan ansiado primer lugar porque ya se nos había negado dos, dos años dos veces más bien este, atrás y hoy pues nos pusimos las pilas y ¿La tercera fue la vencida? Sí, claro, claro que sí.